Y hola, ¿cómo están, chicos? Soy Neo Mario, les traigo un nuevo video para este canal. Lo que pasa es que no es un nuevo video, lo que pasa es que he estado muy ocupado. Pero bueno, hoy les traigo la segunda parte. Esta parte va a ser. Eh, yo no sé cómo va a ser. Yo voy a esperar a que la partida sean, sean un poquito más. Vamos a empezar una partida, perdón, perdón, por mi a la traba. Yo creo que tengo que descansar mis neuronas. Les digo algo. Yo creo que estas partidas sean muy épicas, ya que la, la partida que estaba grabando antes eh, no me gustaron y tuve que borrar el video ya que fue una vergüenza máxima. Pero vamos a empezar. Chicos, ya he entrado a una partida, ¿ok? vamos a poner eh, este. Este salami. Es a ver, a ver, ¿cómo te llamas tú, Wanda? Vamos a ponerle hola. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo no puedo decirle a una persona otra cosa que yo no tengo. hola. Mi nombre es Neomario. Yo espero que ese chico vea mi video. Yo le dije que mi nombre es Neomario. Pero... No sé cuál es el impostor ya. No hay que decirlo. ¡Eres tú! Mátame ser el impostor ¿eh? yo sé quién es. el impostor debe ser el verde o porque Wanda no se le ve como que él es el impostor ese negro, a ver que me haces Wanda oh, mátame. Wanda, oh, Así que... quieren que yo me moleste No puede ser ahora, ni no ¡Es el ¡Es el ¿eh? ¡Es el... negro! ¡Es el negro! Eh, es, el... ¡Es el negro! ¡Es el negro! ¡Es el I love books and this basement is a true. No, no, ese es el que abandonó la partida, ya saben, el verde, el que mataron. No, no, no, no, no. No, no era él el impostor. Era Juanda. No, era Juanda. Dios, yo quería ser el impostor. Voy a correr con estos tres chicos, ¿sabes? A ver, a ver qué quieren. Ay, mira cuánta personas están abandonando esta partida. Parece que tienen envidia. Yo estoy molesto porque se ha encontrado muchas partidas y no he encontrado ninguna. De la ¡No! Mataron un cadáver. ¡Encontré un cadáver! Es el, es el, es el, es el, es, el, es, el, es el... Ah, encontré cadáver Encontré un cadáver, así que no me conté Ay, pero este teléfono, Dios mío El morado Es el azul Es el azul Ah, mira, que el azul estaba conmigo Tengo que votar por el morado, así que bye Ah, bueno, adiós, master son muy vasitas, no entiendo por qué le hacen eso a los negros. Voy a perseguir a ese pendejo del morado. A ver, a ver qué es lo que hace. A ver qué es lo que hace. Ven acá. Voy acá, buena gente. Yo no sé si eres tú, pro. Ah. Se salió la partida. Ya entraba una partida. Ahora sí si que estoy grabando el video a YouTube. ¡Hola! grabando un... No, tiempo no, no, no, no, no, no. Silencio, cara. No, no, no, no, yo te que seguir el Ay. Ay, Dios Mataron al rojo y al negro oh. Hola, estoy grabando Yo creo que es el amarillo. Yo creo que es el amarillo. Ay, pero... Ya voté por el amarillo. no sé qué pasa. La votación termina en ocho, en ocho segundos. Yo lo voy a decir... Eh. <coughs> por favor, no voten por otra persona que estoy molesto. Yo voy a ver quién es el impostor. Y si no lo encuentro, esta partida se va a hacer... A ver, no, nadie fue inyectado, solteado. Oye, no te dejaré de mirar, mi harina con razón, estás blanco. No estás verde de tanto comer, tomate verde. Por lo menos no tengo gorro de nieve y todas las mujeres me quieren ¡Oh! por Mejor me veo, ya no te quiero ver, adiós, master. ¿Eh? ¿What? ¡Ganamos! ¡Y el blanco! O sea, yo estaba viéndolo así. Estaba viendo la cara. Y entonces yo dije, bueno, voy a ver qué, qué es lo que trata este blanco. Porque espero que nosotros lo fuéramos. Me parece que el internet se fue o no sé. Y se salió de la partida. ¡Wow! Yo tengo ojos, ojos muy poderosos. Bueno chicos, le espero que hayan gustado este video. Si es así, suscríbete a este canal y... Y un saludo para ti, confiar ya que estaba hablando contigo por decirle... Sí, sí. Bueno, estas partidas fueron muy épicas, yo alguna partida la he perdido, estaba practicando, estaba haciendo un video de Mario All Stars, pero dije, no, ¿por qué voy a subir un video de Mario? Si ya yo hago Mario, este canal ya está lleno de Mario, ¿por qué lo mejor haces unos cambios? Y haces juegos de moda. entonces yo decidí subir este juego ya que esto es muy de moda El Pelvago lo sube todos los días y los videos de eso son muy entretenidos hasta el rubios lo sube pero no lo sube en el canal principal lo sube en el universito. bueno esto ha sido todo para el canal y Neomario se despide y nos vemos hasta la próxima